A continuación vamos a crear un documento con tres columnas y con el medianil un poco aumentado. La clave para poder modificar el ancho de las columnas está en desactivar el bloqueo de columnas, el bloqueo de guías. Una vez desactivado el bloqueo podemos ver que el cursor aparece con un punto negro la parte inferior. Eso significa que estamos en disposición de cambiar el tamaño de las columnas. Basta con hacer clic sobre el espacio separador y arrastrarlo. De esta manera cambiaremos el ancho de las columnas. Para trabajar con mayor precisión, es aconsejable activar la cuadrícula de documento. En este ejemplo vamos a crear dos columnas anchas en un pliego doble de forma simétrica.